Hola amigos de YouTube, aquí su amigo CJ Atsi, con un nuevo video. En esta ocasión les enseñaré a cómo ganar mucho dinero. Como pueden ver tengo un millón de dólares. Yo, cuando, yo tenía 800 mil 800, dólares. ¿Y cómo hice para conseguir el millón? Fácil, fui a apostar al casino. Para ganar mucho dinero, les recomiendo no ir al casino Dragon, que si yo qué. Vayan mejor al, casi, al casino Calígula, El casino que nos da la suerte. Bueno, pausaré en lo que entro Bueno amigos, he llegado Entonces lo que les recomiendo es que vengan a apostar al casino Calígola. Tampoco hagan apuesta de a, a, a casa de apuestas donde apuestan Pues donde apuestan que para los caballos, que si yo qué. No pierdan su dinero en eso tienen que venir al Casino Calígula. Fíjense bien. Y vienen a estas máquinas que están... Del lado... Este lado que está... Del lado... Izquierdo. Cuando entren. Van a venir a la máquina de estas. Van a entrar a la máquina. Procuren que el valor... De la apuesta sea de 5 mil o 10 mil dólares, como en mi caso, miren así. Y entonces le dan a donde dice subir apuesta aquí a 4 mil. Le dan a repartir. Si le salen doble, seleccionen lo donde dice mano. También pueden hacerlo en PC. Le dan a repartir. Ahí no saqué nada. Le vamos a repartir de nuevo. Los dobles que le salgan Ustedes los seleccionan Bueno, tampoco me salió ahí Donde le salgan dobles grandes Como la 2K Mírenlo ahí, miren, me saqué Vieron Entonces vamos a darle de nuevo para, para que no vean que fue editado ni nada de eso Bueno, ahí no me saqué Aquí tenemos Nada, tampoco me saqué ahí. Debemos agarrar los dobles Así, miren me saqué 125 mil dólares. Esto es facilito. Como pueden ver, ya tengo 2 millones de dólares. en. No tengo 2 millones de dólares. Así de simple. Esto es muy fácil. Recuerden, casino Calígula. No se dejen estafar en casa de apuestas ni que de los caballo Y tampoco pierdan su dinero en el casino Dragon. Se despide su amigo. JJ Asis Nos vemos en un próximo video. Adiós.